Bien, hombre, continuamos con el cúbito y el radio, los huesos del antebrazo el cúbito y el radio, aquí tenemos el cúbito el cúbito presenta, este hueso que está acá, que es el medial del antebrazo presenta un cuerpo, al igual que lo que mencionamos anteriormente presenta el cuerpo tiene un extremo superior superior tiene un extremo inferior el cúbito presenta un extremo superior, un extremo inferior y el cuerpo. Aquí tenemos, extremo superior. El extremo superior del cúbito va a presentar un saliente. Este saliente que se ve ahí se llama apófisis olecraniana. Apófisis olecraniana o también conocido como olecrano. El olecrano presenta una cara superior, una cara posterior, una cara... Una cara medial, una cara lateral Presenta también una cara anterior y una cara inferior La cara anterior se continúa con esta estructura que se llama cavidad sismoide mayor El vértice, ahí termina el músculo tendón del tríceps brachial en el vértice El tríceps termina ahí, el que viene del escápula allá arriba, y el húmero Termina aquí en el olecrano en la cara lateral del origen, nos insiste el músculo anconio, músculo anconio. Y esto que continúa acá con la cavidad de sigmoide mayor. En la carilla que se encuentra aquí, vamos a tener una escotadura que se llama cavidad de sigmoide menor. Esto que se ve acá, que se llama cavidad de sigmoide menor. Y esto sirve para la articulación de la cabeza de radio. Ahí. O también llamada escotadura. Radial del cúbito, bien, Acá, escotadura radial del cúbito. Tenemos también este saliente que se llama apófisis coronoide. Recuerden que en la apófisis hay otra, en la mandíbula, aquí en el cúbito tenemos otra apófisis esta que se ve aquí. La apófisis coronoide tiene una cara anterior y dos bordes laterales. Entonces, en la cara anterior también tiene una cara posterior. En la cara anterior de la apófisis coronoide, se es el músculo brachial. Ese es el músculo que termine, que va desde el húmero hasta la posición coronoides. Músculo brachial anterior o brachial. Ese músculo permite la flexión del antebrazo cerebral. El tríceps es lo contrario, extensor del antebrazo. Eso es lo más importante que tiene que saberse con respecto al extremo superior del de cúbico, Lo básico. Con respecto al cuerpo, en el cuerpo tenemos una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. Tres caras, cara anterior, medial y posterior. Vamos a colocarlo acá. Cara medial, lateral y posterior. Las extensiones musculares las vamos a hablar más adelante de esas caras porque son un poquito complejas. Para que ustedes se la aprendan más fácil, utilizaremos un atlas para que ustedes la puedan ver, las extensiones musculares de esta estructura. En el extremo inferior se encuentra la cabeza del cúbito, la cual se va articular con el radio. Ojo. El cúbito solamente se articula con el radio inferiormente, mientras que el radio se articula con el cúbito y los huesos del cálculo, específicamente con el escapoide y el semilunar. Se articula el radio con los huesos. El cúbito no se articula con ningún hueso del cálculo, lo podemos ver acá, en el esqueleto. Bien, el escapoide y el semilunar sí se articulan, pero con el radio, no con el cúbito. Esto acá, ese saliente del cúbito se llama apófisis estiloide. apófisis estiloide del cúbito. Y tenemos también un borde, este borde que está acá se llama borde interocio o borde lateral. Borde interóseo borde lateral, ahí se inserta la membrana interocio En ese borde. Tenemos también la cara medial, en la cara medial se insertan algunos músculos como son el músculo cubital anterior y también tenemos el músculo cubital posterior posteriormente o extensor cubital del capo y el... la cara posterior la mencionamos esta está dividida por una cresta oblicua lo divide en dos, eh, en dos partes en dos facetas una mediaria y otra lateral que hablaremos más adelante de las secciones que la mencionamos A este tenemos acá el radio el radio es el hueso lateral que se encuentra ubicado en el antebrazo se articula superiormente con el húmero, justamente la cabeza de radio se articula con el húmero, específicamente con el cóndilo del húmero, y también se articula con el cúbito para formar articulación húmero-cúbito-radial o articulación del codo. Articulación húmero-cúbito-radial o articulación del codo. Esta articulación permite varios movimientos: permite movimiento de flexión, movimiento de extensión movimiento de pronación y movimiento de supinación pero a nivel del codo solamente vamos a ver los dos movimientos flexión y extensión flexión y extensión la articulación del comité radio va a permitir movimiento de pronación y supinación pronación es llevar el pulgar hacia dentro y hacia abajo supinación llevar el pulgar hacia afuera y hacia adelante el que supina es el que pide y el que prona es el tenemos también que el radio, además de que presente esta cabeza, presenta un cuello, y presenta esta tuberosidad que se ve acá, se llama tuberosidad bicipital o tuberosidad, tuberosidad radial. ¿Sí, pío? ¿No? tu velocidad radial, chipio. No, tuberosidad radial, le digo otro nombre por ahí. Pero no, no vamos a mencionar, Tu velocidad radial o tu velocidad bicipital. claro termina el tendón del bíceps brachial. Termina acá. Luego tenemos la cara anterior del radio. Eso es a nivel del cuerpo. La cara anterior del radio. Esto es la cara lateral del radio. Esto es el borde interocio que se encuentra medialmente, a diferencia del cúbito que es lateral. Son contrarios los dos bordes. Y vamos a describir que en la cara anterior, en el test inferior, tanto del cúbito como del radio, en el test inferior, en la cara anterior, se inserta músculos músculo cuadrado, que dos cuadrados. Es más profundo los músculos flexores del antebrazo. A este nivel. En la cara anterior, del cúbito y del radio, a este nivel. Músculo pronador cuadrado, apréndanse eso. Tenemos también que la cara posterior, al igual que el cúbito, vamos a describirla en conjunto las intenciones musculares que se encuentran a este nivel. Pero apréndanse las caras que tiene El extremo inferior del radio, vamos a tener lo siguiente: este extremo inferior se va a ver aplanado de anterior a posterior y vamos a encontrar un saliente aquí, llamado estiloide, al igual que el cúbito. Aquí tenemos una búsqueda estiloide. Aprendan el músculo que se está ahí. Se llama músculo húmero estilo radial. O también llamado músculo brachis radial. O si ustedes lo conocen por ahí, me lo saludan. Que se llama músculo supinador largo. Bien. Músculo supinador largo, húmero estilo radial. O también llamado músculo brachis radial. Se aprenden otro nombre para cultura general. Pues si acaso lo ven en el examen, me lo saludan. Entonces se insertan en la estiloide de, de estos hueso tenemos también la carilla inferior esa cara inferior del extremo inferior del húmero, del radio aquí vamos a tener la articulación de los dos huesos el escapoide y el semilunar se articulan a este nivel los dos huesos del calco y aquí tenemos otra carilla que es la carilla articular o decir la fosita cubital del radio esto se articula con la cabeza del cúbito. Miren, el cúbito tiene una cosita, se llama cosita radial del cúbito. Se articula con la cabeza del radio. Y aquí, en el, en el radio, hay una cosita que es la carilla articular del cúbito. Es decir, cosita cubital del radio. Que se articula con la cabeza del cúbito. Y eso es lo que permiten los movimientos cuando gira uno encima de otro. El que gira encima, ese radio se encarama al, al cúbito. Mira acá. El cúbito se mantiene en su posición habitual y el radio de ah, trascendido se le sube encima al cúbito. Bien, cuando hay pronación el que se mueve, o el que rota, ese radio. Bien, hasta aquí señores, el video de hoy de y Radio, espero que hayan entendido este tema y estudien mucho para la inserción de los músculos que se les va a salir en su sí. examen, eh, también las articulaciones. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en una próxima. Con los huesos de la mano, la muñeca. Bye.